¿Sabes cómo guardar un archivo PDF multipágina desde CorelDRAW? Si no sabes hacerlo, pues quédate, que aquí te explico cómo lo puedes hacer. Para poder guardar un archivo PDF multipágina desde CorelDRAW, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro archivo abierto. En este caso tengo este diseño el cual tiene dos páginas. Para guardar un archivo PDF multipágina desde CorelDRAW existen dos maneras. La primera manera es yéndonos al menú archivo y desde el menú archivo le vamos a decir exportar, buscamos PDF formato Adobe Portable Document, le decimos exportar, en este caso estoy exportando con el mismo nombre el archivo que tengo abierto en Corel. Como ya lo había hecho me, lo, me pide reemplazarlo, le voy a decir que sí. Y desde acá puedo personalizar algunas cosas como por ejemplo eh, puedo decirle que me exporte el documento actual o páginas separadas. En exportar rango. En color, el color de salida le digo que sea el color nativo del documento. Acá puedo configurar la calidad de los mapas de bits. En preimpresión puedo decirle que tenga límite de sangrado. Marcas de corte, inf información del archivo. Marcas de registro. Si quiero le puedo colocar una contraseña y el acá me muestra errores. En este caso me muestra un error que dice que este documento contiene fuentes pequeñas. Son simplemente errores que uno, que uno puede corregir. Acá me dice que el archivo tiene un tamaño de fuente inferior a 18 puntos y me presenta una sugerencia, no es nada... No es nada grave, se puede corregir sin problema. Y simplemente le doy OK y ahí me quedó guardado. Para comprobar que haya quedado guardado, voy a irme a la carpeta donde lo guardé. Acá lo tengo y le voy a dar doble clic para abrirlo en el Adobe, en el Adobe Acrobat Pro DC. Y acá ya me exportó con ambas páginas. Si tuviera más páginas, pues obviamente me exporta con todas las páginas que tenga. El otro método que hay en CorelDRAW para guardar un archivo PDF multipágina es yéndome al menú archivo y simplemente le digo publicar como PDF. Esta es una manera rápida de hacerlo basándose en la configuración que le di anteriormente desde la opción de exportar. Le digo publicar como PDF. Desde acá le voy a decir que me lo guarde como tríptico 2, le doy guardar, me voy a ir a la ubicación del archivo, le doy doble clic para abrirlo y ahí lo tenemos. Bueno amigas y amigos del rincongrafico.com, espero que este video tutorial sea de su ayuda y por favor no lo olviden, pregunten, comenten y compartan.